Que el espíritu de la Navidad, con unión, paz y comprensión, nos acompañe durante 2019. Felices fiestas. Es el deseo de Noticias Video Amigo.